En casi todas las páginas web van a apare aparecer formularios, sí, que es como nosotros le pasamos información al backend entonces vamos a empezar a ver un poco esa parte, en la clase pasada vimos más o menos el ecosistema web, vimos eh, empezamos a ver html vimos las estructuras básicas eh, y ahora vamos a ver algo muy importante, que los formularios, entonces. Esperen que... Abrir con Live Server. Eh, para los formularios, vamos a tener la etiqueta Form. ¿Sí? La etiqueta Form tiene dos propiedades. Una que es la propiedad Action. En la propiedad Action, lo que tenemos que poner es el archivo que va a procesar la información del formulario, ¿sí? A dónde le vamos a pegar al backend para que procese la información y después tiene otro, otra propiedad que se llama método, que, eh, que es el método con el que vamos a enviar los datos, si es post, si es get, ¿sí? Por ahora eso no importa mucho. Y el action tampoco, porque las aplicaciones que vamos a hacer nosotros van a ser SPA, ¿sí? Eh... No, no dije nada, estoy hablando de una pavada. Eh, lo que no importa mucho es la parte del backend, porque nosotros, cómo se envían los datos, porque nosotros lo vamos a matar. el, el evento de que un formulario envíe datos, se llama submit, y nosotros lo que vamos a hacer es, lo vamos a cancelar a ese evento. ¿sí? No vamos a hacer eh, que tenga el comportamiento que tiene un formulario por default. Después lo vamos a echarla. Bien, adentro del formulario van todos los controles que querramos meter en el formulario. ¿sí? Esto es recontra parecido, no sé ahora cuánto están viendo de, de formularios en programación 2 y laboratorio 2. ¿sí? Hace unos cuatrimestres, antes de que, empezamos, de que empezáramos a dar programación web en la parte de laboratorio 3, yo daba laboratorio 3 con C Sharp y veíamos todo lo que era C Sharp con interfaz gráfica, sí, con formularios y todos los controles, y acceso a base de datos. Eh, ahora, mmm, no sé cuánta práctica de formularios tienen en programación y laboratorio 2, pero los conceptos son más o menos parecidos. ¿sí? Lo que respecta a, a tener un formulario, lo que respecta a tener controles dentro de ese formulario y eh, a pasar información adentro del formulario el control más básico es la etiqueta input la etiqueta input tiene un montón de tipos ¿sí? que los podemos ver acá a partir de HTML5 se incorporaron mucha cantidad de inputs que antes no había por default si yo pongo input tab, eh, tab la la etiqueta Input por default es la de tipo texto. ¿sí? Ya con esa sola etiqueta tenemos esta caja de texto ahí adentro. Y si ponemos un button o vamos a poner un Input Submit, La plantilla ya eh, me pone un value, pero value, la plantilla de, de Visual Studio, le saqué el value, si hago control S, es el botón que fíjese, en ningún lado dice enviar, pero es el, eh, el texto que tiene por defecto el botón, porque el input submit es un botón que eh, se encarga la acción submit desde enviar los datos, sí y el botón de enviar los datos por default quiere enviar y eso va a depender del navegador donde lo estemos trabajando. Hay algo F12, sí, que se llama User Agent. El User Agent es el navegador. Fíjense que ahí, donde dice User Agent Style Sheet, son la hoja de estilo del navegador. Cada navegador tiene unos estilos bases que le aplican. Cada uno son parecidos, pero cada uno eh, le aplica el estilo básico que quiera. Y en cuanto, por ejemplo, a... El mensaje es enviar, a ver qué pasa, sí. Lo hago en Firefox. Fíjense que en Firefox, espérenme que bloqueo esto. Fíjense que en Firefox, la misma página, el botón dice enviar consulta. Y... En Edge, enviar, y si lo hago en Chrome, lo mismo porque el nuevo Edge utiliza todo lo de Chrome. Sí, fíjese que en Chrome aparece enviar. Estas son licencias que tienen los navegadores, así como los estilos. Van a ver que cuando veamos CSS, eh, para que una página bien, una página se vea bien en todos los navegadores, lo que tenemos que hacer es. Eh, eliminar todos esos estilos que les pone por default el navegador ¿sí? a través de un, un archivo que se llama normalize que significa normalizar la página es como de maquillarla, sacar el maquillaje de, dejarlo a cara lavada para que le podemos aplicar nuestros estilos con respecto a eh, esta conducta que no es nada pero fíjense que por default uno dice enviar el otro dice enviar consulta lo mismo va a pasar en los alert, lo mismo pasa en los prompt, lo mismo pasa en los confirm, que cada navegador le pone su impronta, ¿sí? Algún, algo que cambia en uno con respecto al otro, y uno por ahí se pregunta por qué cambia eso, y eso es porque los navegadores se toman esas licencias. sí. Pero bueno, y si yo quisiera cambiarle, el... quisiera cambiarle... El texto, bueno, lo dejo como estaba. Fíjense que, por default, si yo ponía un input submit tab, me viene para completar ese value. Bueno, acá podría decir, qué sé yo, eh, eh, registrarse. Sí, le puedo cambiar el texto al botón. Bien. La actitud del formulario es abandonar esta página e irse a otra página, ¿sí? Justamente es eh, enviar el contenido de los values que tienen los controles del formulario. Yo acá pongo cualquier cosa. Juan, fíjense que acá arriba dice index.html, pero ahora aprieto el botón registrarse. En principio, ahora apareció, se refrescó la página, sí, se refrescó, en realidad nos fuimos de la página, fíjense que si ahora yo voy acá y en vez de registrar se puse, pongo registro, regis, y cambio, ah bueno, me acabó. no dije nada. Me lo cambio igual. Pero fíjese que está el signo de eh, interrogación. ¿Sí? Viajamos. ¿A dónde? A ningún lado porque el action quedó vacío. Pero lo que hizo fue refrescar la página. Si ¿Sí? tratar de enviar la información. Eso nosotros lo vamos a bloquear. Cambiar de página. Si estamos en, en la página pongo Sarasa y aprieto Enter, fíjense que un Enter por default también produce el envío de la información. ¿Sí? Si pongo en lugar de un Input Type Submit, yo podría poner un botón eh, Enviar. Aprieto el botón y también se envía. ¿Sí? Button es una etiqueta botón. Input, submit es una etiqueta botón que envía. Y el button, así solito, hace de submit. Salvo que yo acá, si ¿sí? pongas el tipo de botón y fíjense que me dice que puede ser un tipo de, de botón Tipo button, tipo menú, tipo reset y, y tipo submit. Con tipo submit se va a enviar y si no pongo ningún tipo en button también se va a enviar. Salvo que yo le diga button, ¿sí? Guardo los cambios y fíjense que ahora hago clic en el botón enviar y no se envía. ¿Sí? Guarda con eso porque a veces tienen el conflicto ese de que ponen un botón y a veces envía o no envía y va a depender mucho de cómo esté seteado ese botón. Bien, entonces, el botón tiene que ser un input submit o un botón sin el, sin el tipo prefijado, por default, un botón también es submit, salvo que nosotros le cambiemos el, su tipo. Y el botón la diferencia es que el, entre el Input, Submit, es que las etiquetas Input son Self-Closing y las etiquetas Button tienen contenido. ¿sí? Acuérdense que el contenido es lo que estaba entre la etiqueta de apertura y cierre. Bien. Acá le puedo poner eh, ¿qué sé yo? enviar datos. Bien. Es muy importante que los controles input, todo lo que nosotros mandemos, lo va a tener que capturar de alguna manera el backend. Si yo acá pongo Juan y pongo enviar datos, no se mandó nada. No aparece nada acá arriba en la URL. ¿Sí? No se manda nada. Para esto es importante en el, los inputs y en todos los controles la propiedad name. La propiedad name es como si fuera el nombre de la variable. Vamos a suponer, si yo tengo varios inputs en un formulario, en uno voy a guardar el nombre, el apellido y la edad, por ejemplo. Yo le tengo que poner un name a cada uno de esos inputs porque es cómo va a reconocer la información en el backend. Fíjense, si acá pongo name, nombre, ahora, si acá pongo Juan, y envió los datos, fíjense que en la URL, después del signo de interrogación, que ese signo de interrogación indica que se envían los datos, ¿sí? la URL es hasta el signo de interrogación, y a partir del signo de interrogación viajan los datos. Estos datos viajan en la URL porque por default, no sé si ya habrán empezado a hablar algo en programación 3, eh, y si entienden la diferencia entre enviar los datos por post y por get, eso lo vamos a charlar un poquito más adelante porque hoy estamos hablando de HTML solamente les quiero mostrar solamente les quiero mostrar eh, cuál sería el comportamiento de de los formularios ¿sí? que es mandar los datos mandar los datos al backend y a partir de ese signo de interrogación va el nombre, el name del control igual y el valor que tiene, el value del control. Entonces, si yo tuviera varios campos, la información por GET va en la URL y el servidor, ustedes lo van a ver en PHP, pero al servidor le va, le va a llegar un, eh, un peso get que es un array de de una de elementos clave valor que va a ser el, el nombre de la variable como clave y el valor el valor que toma esa variable si sí, esa es la manera de recuperar la información en el backend para eso se usa el campo name del control. Otra etiqueta que tenemos es la etiqueta Label. ¿Sí? Label tiene un atributo for. Ahora vamos a ver para qué es. Adentro del Label, como contenido entre las dos etiquetas, yo, por ejemplo, podría poner nombre. Dos puntos. Guardo los cambios. Entonces, el Label. Este es el que está ahí, nombre y dos puntos. Tenemos el input y tenemos el botón. Si yo hago clic, fíjense que el botón se redondea más en negrita. Si lo hago en, en Chrome, se redondea el, lo que yo más foco, se redondea en azul, sí. Eso cambia y Fíjense que se ve como, se nota que estuve usando más eh, el Chrome. Esto se me ofrece un auto completado. Como esto lo empecé a usar esta semana, el Edge no me lo ofrece. Directamente ahí pone algo. Y eso ya queda en la caché del navegador y lo que hace es el identificar el tipo de input y el nombre. Se, se ve que en otros inputs. Con el name nombre, cuando ahí tomaba foco, eso fue algo que puse antes en algunas pruebas mías. ¿Sí? Sarasa que uno va tirando. Si yo no quiero, aprovecho que apareció eso para decirles. Si yo no quiero que aparezca eso, puedo ir al input type y poner autocomplete, false. No era false, sino es eh, off. Por default es on, lo tengo que cancelar si no lo quiero. Si yo lo pongo on, sí, vuelve a andar, sí, me, me equivoqué, no es un booleano, sino es on y off. Y está bien, porque ahora después les voy a mostrar que cuando, mala mía, cuando eh, tildamos un checkbox, Va como on el checkbox tildado. Bien. Bueno, ahí tiene ese autocomplete. ¿Y qué pasa? Fíjense que yo hago clic, hago clic ahí en el label, pero el formulario no toma foco. Recién toma foco cuando yo hago clic en el formulario, que es donde empieza a titilar el cursor. Ese for que estaba en el formulario es justamente para linkear este label con esto que está acá, con el input. Entonces acá yo lo que tendría que poner es el ID, el identificador de ese input, pero no lo tiene. Bueno, ahí vemos otra propiedad. La propiedad ID la tienen los controles y cualquier, ya la digo, cualquier etiqueta en HTML para poder... Eh, Podríamos repetir, o sea, no es una buena práctica, podríamos repetir el ID de una etiqueta y va a tomar el primero que esté escrito de arriba abajo, pero la lógica indica que los ID tienen que ser únicos. ¿sí? Justamente esa propiedad se utiliza para identificar una etiqueta dentro de todo el HTML. Entonces, acá, como yo vengo del mundo de C Sharp, yo le voy a poner TXT, Nombre. Si sí, usa la, la nomenclatura que se usa en C-Sharp que a, la, a, los, a las cajas de texto, a los textbox, TXT, nombre, a los labels LBL y así con todo. Bueno, le podemos poner el ID que queramos. Lo importante es que al label le ponga el ID del que, con el, el control que quiero linkear. Entonces, este label, que es el nombre, lo quiero enganchar de alguna manera con este input, entonces le voy a poner txt nombre. ¿Qué consigo con eso? Que cuando hago clic ahora en la etiqueta, ¿sí? automáticamente toma foco. ¿Sí? Ahora quedaron enganchados un elemento con el otro. La otra manera de hacerlo que también se puede usar es, saco esto, y lo que puedo hacer es este input anidarlo dentro de la etiqueta de apertura y cierre del label, sí. De esa manera. Ahora cuando dice eh, cuando hice el, esto me lo descafetó todo el, el formateo. bien, al en encerrarlo ahí, consigo el mismo efecto, ¿sí? Si hago clic en, el, en la etiqueta, en el label, va a tomar foco el control. Lo voy a dejar como estaba antes, que me gusta, a mí me gusta más. Bien. Copio, esto se va a llamar, eh, vamos a ponerle contraseña. El nombre va a ser clave. Autocompletado no. Este se lo saco el de arriba. Esto va a ser txt clave. Y el tipo. Va a ser password. En la contraseña, solamente con ponerle password, lo que va a hacer es que escribamos y se vean puntitos. Si yo no quiero que me queden... Hay distintas maneras de, de diagramar. Si yo quiero rápidamente... En, cuando yo estudié HTML, se diagramaba con tablas, ¿sí? Para dejar algo más o menos eh, ordenado. Por ejemplo, si yo quería ordenar esto, adentro del formulario generaba una tabla que tenga tres filas y dos columnas. Entonces, en una fila tenía en la primer celda nombre y el input de la segunda celda después contraseña en la segunda fila y el input password en la segunda celda de la segunda fila y en la tercera fila primera columna tenía el botón de enviar datos ¿sí? eso no va más eh, se puede ordenar con css y pero para un ordenamiento rápido yo acá lo que podría hacer es poner un div ¿sí? div y es cerrar, vamos a ponerlo ahí, dentro, eso dentro de un div, y acá este otro dentro de un div, ¿sí? como para que se vea uno arriba del otro, en este caso, fíjense que las etiquetas son semánticas. Cuando se refleja el navegador, como yo puse un usuario y contraseña, me ofrece el navegador la, la, la chance de si quiero guardar la contraseña. Se puede hacer con BR. Br es la menos, la menos elegante de las opciones. Otra manera de hacerlo, que ahí me queda muy pegado, a veces lo hago con, en lugar de poner un div, sí, también queda, queda medio cabeza igual, eh. lo pongo con párrafos, y queda un poquito más separado, porque acuérdense que el párrafo estaba pensado justamente para párrafos, entonces me deja una línea arriba y una línea abajo de separación y hace que quede como más ordenado. Pero si lo meto en una tabla, consigo de que estos dos puntos estén a la altura de estos dos puntos y, y queda más o menos bien y no hay que perder mucho tiempo con CSS que no me va. Bien, fíjese que yo acá puedo poner Juan y acá una contraseña, y si pongo enviar datos, en la URL me aparece el name del primer input, que es Juan, el name del segundo input, que es clave, y se ve la clave. ¿Sí? Por más que allá, que yo acá, si pongo Manolo, y envío los datos, Sí, por más que acá se ven los puntitos, en la URL se ve. ¿Qué significa eso? Que nunca hay que mandar claves por el método GET. En el método GET los datos viajan en la URL y en la URL se ve todo. Entonces cuando haya que mandar una clave se manda por POST. Después lo van a ver más adelante. Hay un montón, se llaman verbos pero normalmente vamos a trabajar con get y post y las reglas son que cuando voy a hacer algo que no modifica la base de datos, por ejemplo, cuando voy a hacer una consulta, se usa el get y cuando se va a modificar la base de datos se usa post. ¿sí? Si quiero hacer una modificación, una inserción, ¿sí? un, un insert, un update o un delete, se usa el post. Por más que esté el método para hacer el update, ¿sí? eh, todo el mundo termina usando post y get. Y ahí se ve. Y también se puede ver, yo lo que podría hacer es. Eh, si pongo Juan. Y acá pongo ABC123. Si aprieto F12. Y señalo este elemento y acá adentro digo que lo voy a editar y cambio el tipo password ¿sí? por un tipo texto. Espérenme que se me fue. Bueno, ahora se borró. A, B, C, 1, 2, 3. Sí lo puedo ver. Incluso, aunque lo deje así, yo podría hacer lo siguiente y ya les adelanto un tema con Javascript. Voy a agregar un archivo Javascript. Yo podría embeber Javascript acá. En cualquier parte del código yo podría poner una etiqueta script y la etiqueta script me permite, dentro, como contenido de esa etiqueta, poner código Javascript. ¿Sí? Eso está completamente desaconsejado, habíamos charlado la vez pasada, que no íbamos a embeber ni CSS ni Javascript dentro del archivo HTML, solamente HTML, entonces no lo voy a usar. Y lo que voy a usar es un archivo externo. Entonces acá mismo, dentro de la carpeta ejemplo 2 me posiciono dentro de la carpeta porque si lo hago afuera me, va, me lo va a hacer en el global, en el directorio raíz. Me posiciono en la carpeta genero otra carpeta y vi, le voy a poner JS. Y adentro de esas carpetas van a ir todos los archivos JS que use. Entonces adentro de esa carpeta voy a abrir un nuevo archivo y le voy a poner script.js. ¿Sí? Ahí ya tengo un archivo donde yo puedo ejecutar Javascript. Y lo que tengo que hacer ahora es enlazar el index para cargar, para decirle que cargue el script.js. Entonces, en el head del index.html Voy a poner script. Igual que antes, fíjense que me da la opción script o script 2.src. La opción script es para, embebido dentro del HTML, tener un context, un scope donde yo puedo escribir Javascript. Y si lo voy a hacer en el, en el archivo de cabecera para linkear con una, con una página exterior, un archivo exterior, voy a usar la opción que dice src. Entonces, es lo mismo, pero me ahorro de escribir el atributo SRC y con ese atributo tengo que apuntarle, como lo hicimos la clase pasada con el link que le pegábamos al, a la página CSS, al archivo CSS y al favicon. Esta vez, cuando le tenemos que pegar a un archivo JS, lo hacemos con la etiqueta Script. Adentro de SRC, acuérdense, los pads relativos ¿sí? punto barra es para hablar del mismo directorio donde estoy donde está el archivo donde estoy parado que en este caso es el html lo mismo pasa si no pongo nada sería relativo al directorio donde estoy pero en muchos servidores web por default hay que están configurados para que para hablar del directorio donde está este archivo tenemos que poner punto barra. Si no lo ponen, no funciona. sí eh, En local sí, pero en muchos servidores no. Entonces, punto barra y fíjense que ya, el, incluso si lo abrimos así, el navegador por default no lo detecta, el directorio actual, el navegador no, el, el visual code, pero si yo ya pongo punto barra, sí, me lo detecta y me, me dice cuáles son los mismos archivos que están en ese, en ese directorio. Carpeta JS y dentro de la carpeta JS selecciono script.js. ¿sí? Esa es la manera de tenerlo linkeado. Y como la vez pasada habíamos visto con las imágenes, eh, si yo ya lo tengo el archivo, si no lo hubiera tenido lo hubiera escrito, parece que me daba la opción de crearlo. Y si yo ya lo tengo creado. Y quiero ver si realmente estoy apuntando bien con ese pad. Fíjense que me dice seguir vínculo y aprieto Alt con clic. Y si me abre el archivo, es que estoy apuntando bien. Entonces, acá puedo escribir código. Lo que quiero hacer es que cuando alguien escriba en esa caja de texto, cada vez que apriete una tecla, quiero que me muestre el valor de la caja de texto del password, que me lo muestre en la consola. Sí, no para sentirnos hackers, sino solamente es para que vean que eso que se implementa en el navegador no es tan seguro, pero bueno, nos ahorra tiempo para implementar. Yo voy a hacer lo siguiente. Habían, habían visto ustedes que eh, ya se deben acordar del curso de ingreso. La caja de texto tiene un ID, ¿sí? que es TXT clave. Entonces, si yo estoy en el archivo JS y le quiero, quiero apuntar a esa caja de texto, lo hacíamos con document. .getelementbyid y ahí poníamos el ID del elemento al que queríamos apuntar. XT nombre. Esto, eso que está ahí, nos devolvía una referencia a la caja de texto. Como no, yo no sé qué cómo les dan programación 2, yo suelo usar muchos ejemplos de programación y laboratorio 1. ¿sí? Pero para, acá es lo mismo. Referencia, si no refrescamos conceptos. Cuando en un lenguaje orientado a objetos estamos hablando de referencias, es lo mismo que estábamos hablando en punteros en un lenguaje estructurado, ¿sí? Todo lo que hablábamos puntero, acá es una referencia. ¿Qué me devuelve esto? Me devuelve un puntero a la caja de texto txtnombre, txt no, clave. ¿Sí? La función getElementById eh, get del objeto document, ¿sí? Ahora se los puedo explicar distinto como se lo decimos a los chicos de, de curso de ingreso, no podemos hablar de objeto, ni de clase, ni de nada. El documento es una referencia que tengo en el script.js al archivo que me llamó. Recuerden de la clase pasada que cuando nosotros cargamos el index.html, el servidor me devuelve ese único archivo. Y cuando lo analiza el navegador, el browser, va a ver justamente esto, que está acá arriba. Y esto no viene de movida, el servidor no me manda el HTML y, y también me manda el JS. ¿sí? Me lo manda en un paquetito. Lo que me manda el servidor es el HTML y, y cuando, lo cuando es interpretado en el navegador, el navegador ve que con el script lo mismo pasaba estoy refrescando, estoy repasando, lo mismo había dicho la clase pasada con el link, cuando reclamábamos el CSS y cuando reclamábamos las fotos en los en, las, en los image, en el SRC. Lo que le vamos reclamando, lo habíamos visto, no sé si se acuerdan, en las herramientas del navegador, en la etiqueta Network, cómo se veía en la línea de tiempo los archivos que íbamos pidiendo. Entonces, el navegador es el que pide el script y pide esto y se carga en memoria ¿Sí? la información se carga en memoria y cuando se carga en memoria porque el archivo script.js no tendría que tener ni idea de que cuando hace el document getElementById de algo no sabe quién lo llamó lo podían haber llamado a distintas páginas a ese script.js. Entonces, document es un objeto, cuando yo estoy parado dentro del HTML, es una referencia, un puntero, al archivo HTML que me llamó, que me invocó, que me requirió. Y con esta función, que es un método de este objeto, ¿Sí? es un método del objeto HTML, yo lo que consigo ahora es, en lugar de tener una referencia al HTML, es tener una referencia, un puntero, a dónde está cargado el objeto TXT clave en la memoria. ¿Sí? Y esto, en el curso de ingresos podremos decir, punto, ¿qué quería, qué quiero yo de esa caja de texto? Yo puedo querer varias cosas, pero en este caso podría querer el value. ¿Sí? Bien. Value. ¿Y qué hago con esto? ¿Está cachando? En realidad no es lo correcto, es correcto para hacerlo de otra manera, pero esto es una simplificación. Después lo vamos a ver cuando veamos DOM, así no abro muchas puertas. Esto yo lo tendría que asignar a algo. ¿Sí? lo tendría que asignar a alguna variable, porque ahí lo tengo flotando en el aire. Hasta hace unos años, y en curso ingresa nosotros decimos que para declarar una variable la declaramos con bar, bar y el nombre de la variable. Acá podría poner clave. ¿Sí? Igual a eso. Ahora no vamos a hablar más de bar vamos a hablar a partir de, de LegmaScript 6. Acá lo que vamos a usar es la palabra reservada LED. Let le pone un scope a la variable. Si yo declaro, después lo vamos a hablar más cuando veamos un poco más a fondo Javascript. Eh, acá estoy en lo que se llama el scope global. ¿sí? Con LED lo que estoy haciendo es definiendo una variable en un scope específico. Otra manera de, de trabajar con esto es const. Const no con el value, pero una, porque el value puede variar, pero sí lo que se suele usar es esto. Yo acá no pongo value. Voy a asignar la referencia a la caja de texto y acá puedo poner, por ejemplo, txt clave. Igual a eso. Por ejemplo, vamos a suponer que yo hago esto. Function, f1, ¿sí? cualquier función. Y acá pongo bar x igual a 20. Y acá digo if eh, true. Y acá voy a poner, hago esto para generar un, un scope. Scope es el ámbito. Acuérdense de lo que eran variables locales variables globales, que las variables son visibles en el ámbito donde fueron declaradas, ¿sí? Yo acá dentro del if, si pongo bar x igual 50, ¿sí? Acá dentro voy a poner console.log x y acá afuera Voy a poner console.log x. Sí, cuando, si yo les preguntara a cualquiera de ustedes, eh, nosotros que venimos acostumbrados a lenguajes estructurados, fuertemente tipados, y a lugares donde hay ámbito, donde hay scope de las variables. Seguramente me contestarían que si yo acá, bueno, acá afuera tendría que llamar a la función, ¿no? F1. O sea que en la consola, cuando yo ejecute esto, en la consola van a aparecer dos valores: el valor de X acá adentro y el valor de X acá afuera. Y lo más probable es que ustedes me digan que acá adentro, en el primer console log, va a mostrar 50 y acá afuera vamos a mostrar 50. Sí, porque uno diría que esta variable, esta variable, o sea, si estuviéramos hablando de C Sharp o en C, esta variable sería eclipsa, el término en programación se dice que esta variable eclipsa esta, porque dentro de este scope, tiene valor esta variable, entonces yo estaría asignándole 50 a esta variable, acá estaría mostrando 50, pero cuando salgo del if, este valor de x estaría mostrando 20, entonces supuestamente esto me mostraría 50 20. Bueno, vamos a ver. Sabe veo que falla porque, pero no, va a mostrar si yo estoy de acuerdo, si yo estoy en lo correcto va a mostrar 50 50, ¿sí? Vamos a ver. Eh... ¿Sí? 50-50. Lo voy a ejecutar de vuelta. Acá lo que lo que me dice es que no encontró el fabico, ¿no? Eso lo dice siempre. Fíjense, si declaramos con bar, aparece 50-50. Pero... Entonces modificamos el de afuera. Sí, modificamos el de afuera. El problema que tiene JavaScript es este. Hasta ECMAScript 2000, hasta ECMAScript 6 que fue en el 2015. A partir del de ECMAScript 6 aparece, para solucionar este problema, aparece la declaración de variables con LED Fíjense si hacemos lo mismo con let. Ahora sí va a aparecer que este console log va a decir 50 y que este console log va a decir 20. Fíjense que ahí se refrescó la, la página y dice 50-20. Entonces, por eso les digo que declaremos todas las variables con LED, para no, te, para no tener es, eh, el problema ese del scope global y que una variable yo la puedo pisar a la otra y tengo hay un problema de redeclaración de variables. Eh, en esto, si declaramos todo con let, que es como hay que programar ahora, no hay que usar más la palabra var, hay que utilizar let y const. Si nosotros tenemos una, una, una variable que no va a mutar en el transcurso del, de la aplicación del código, declaramos con const. Por ejemplo, lo que yo les decía hoy, que si yo iba a tener una referencia a la caja de texto, ¿sí? al control password del HTML, me convenía declarar const. No estoy hablando del value, sino de la caja de texto, para no perder la referencia a la caja de texto. Como no va a cambiar, acuérdese que una referencia es una dirección de memoria y en const, si está cargado el html en memoria, la referencia a alguno de los controles no va a cambiar si utiliza la palabra const. Puedo utilizar LED, y sí puedo utilizar let, pero todo el mundo utiliza const, cuando hay algo que no va a cambiar. Si tuviera, después yo acá adentro, para no tener que volver a escribir todo esto, yo lo que podría hacer es volver a poner txt clave, punto value, o lo que sea. Entonces, no tengo que poner document.getElementById, txt value, txt clave, punto value. Ya directamente todo esto lo tengo en la constante txt clave. Bien, entonces, este es uno, un ejemplo de cómo hay que empezar a programar ahora con LED. Ahora hago esto. Agarro esta línea de script y me la llevo para abajo. La bajo, la bajo, la bajo. Me la llevo ahí, antes de que termine el body. Guardo los cambios y ahora la tengo ahí. Fíjense que cuando yo imprimo, ahí en el console log puedo ver el input type password. sí Y antes decía null. El tema, les digo porque van a ver en un montón de lugares, también lo podemos ver acá, que está en blanco en el, en el Edge. Van a ver, ver en un montón de lugares esta disyuntiva. Que hay gente que les va a decir que los scripts los tienen que poner en la, al final del body. Y hay gente como yo que les va a decir que los escriban acá arriba. ¿Sí? Esta es la solución fácil. Ojo, que esto incluso, si ven la, docu si ven la documentación. ¿Qué pasó? Si ven la, docu la documentación de Bootstrap, por ejemplo, Bootstrap manda. Eh, los scripts ahí abajo ¿qué es lo que está pasando? recuerden que el navegador interpreta esto no es un lenguaje compilado sino un lenguaje interpretado entonces el navegador lo que hace es empezar a recorrer el archivo JS y lo va leyendo línea a línea lo mismo hace con el HTML entonces cuando encuentra el HTML y esto que antes estaba acá arriba le esa línea script está acá en el head empieza a leer reclama el script el script viene y automáticamente va a ejecutar todo lo que tenga en el script si no está dentro de una función lo ejecuta. Después vamos a ver que el navegador le pega dos leídas, dos barridos a el, al código. Entonces, como esto está en el scope global, y cuando hablo de scope global, es algo que está directamente en el JS y no está metido dentro de ninguna función. ¿sí? Como está en el scope global, directamente lo ejecuta. Y cuando ejecuta esta sentencia todavía no renderizó la página. El navegador ya ejecuta esta línea y todavía no se mostró todo esto que está acá abajo, no se ejecutó. Y, por ende, esta caja de texto no existe. Entonces, el script, cuando document get element by id le estamos diciendo que nos traiga una referencia del elemento que, se, que tiene su ID xt clave, como todavía no renderizar, es la acción de pintar la pantalla en, en la ventana del navegador. ¿sí? La acción de construir esa ventana y mostrarla. Eso todavía no se, no se no existe. Entonces esto me devuelve un null. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros mandamos esto abajo, ¿sí? a la última línea del formulario, esta línea, cuando interpreta el Javascript, todo esto ya está renderizado. Entonces existe y por eso me muestra. Sí. Entonces para programar así rápido, mucha gente, muchos programadores lo envían ahí abajo. Entonces no tienen que lidiar con esto que les voy a mostrar ahora. Si yo quiero que ahora me lo reconozca, fíjense que ahí no me lo reconoce. Lo dejé arriba de vuelta, me aparece null. ¿Sí? El error clásico es si yo hubiera querido hacer esto. Si acá, que era lo que hoy me, la, fue la confusión, si hubiera querido hacer console.log de txt clave ah, lo que va a pasar es que me va a decir no puedo, no puedo acceder a la propiedad value de algo nulo. Fíjense. No puedo leer la propiedad value de algo nulo. ¿Sí? Ahí es donde le va a saltar que normalmente cometieron ese error que aparece y es por eso. Si yo acá lo que tengo que hacer es esperar a que cargue la página. ¿Sí? Entonces tengo que hacer lo siguiente. La página es Windows. Punto y yo le quiero agregar un manejador a Windows. Entonces voy a poner listener Y esta función, lo primero que espera como parámetro es a qué evento de este objeto le quiero agregar un manejador. ¿Qué es un manejador? una qué fun, eh, Poner una función que se va a ejecutar cuando... El objeto Windows emita ese evento. O sea, emita el evento LOAD. El evento LOAD, sí, esto acuérdense que ustedes lo que más se acuerdan, pero esto lo tuvieron que haber visto, porque en formularios de C Sharp está el, el evento LOAD del formulario. ¿sí? Acá pasa lo mismo, pero con la ventana del navegador. Windows en la ventana del navegador y cuando haya terminado de cargar, o sea, cuando haya terminado de renderizarse, lanza el evento load, y yo estoy poniéndole un manejador a ese evento. Entonces, como primer parámetro va un string, que es el nombre del evento. Y como segundo parámetro va el manejador. El manejador no es ni más ni menos que una función. Y vamos a empezar a ver las cosas raras que tiene Javascript. Pero cuando se los, haga, se los asocie a programación 1 van a ver que no es tan raro. Que ustedes lo hacen en programación 1 sin saberlo. Yo ahí puedo ponerle el nombre de una función. Yo podría hacer una función que se llame asignar manejadores. Puse el nombre de una función. Fíjense que no puse la llamada a la función. Puse directamente el nombre sin ponerle los paréntesis. Porque si yo pongo el nombre de una función con paréntesis, estoy invocando, estoy pidiendo que se ejecute la función. Al poder el nombre de una función, ¿qué función? Y esta que puedo desarrollar acá. función Asignar manejadores. ¿Sí? Recuerden de programación 1 que el nombre de una función era un puntero que apuntaba al desarrollo, a donde se cargaba el desarrollo de la función en, el, en la memoria, el stack. ¿Sí? ¿Cuándo lo usaron? Lo usaron en el curso de ingreso cuando le agregaban, ponían puntero a función en el, no me acuerdo qué usaron, si el linked list o el array list cuando hacían, por ejemplo, la función sort, ustedes le pasaban como puntero a función donde estaba el sort que sabía ordenar los elementos de ese list. Y lo tuvieron que haber visto en programación 2 cuando les enseñaron el concepto de delegado. Que el delegado en C Sharp es lo mismo que un puntero a función en C. Y es lo que se recontrausa, vamos a hablar, la mitad del cuatrimestre, de lo que se llama callback en Javascript. Callback es pasarle como parámetro a una función, una función. ¿Sí? Bien. Esto es el nombre de esta función. Y se lo estoy pasando como callback a el método advenlizer del Windows. Lo empiezo a contar hoy en la segunda clase, porque normalmente es un concepto que al alumno le cuesta entender. Y en JavaScript, en lo que se llama, JavaScript implementa un poco del paradigma orientado a objetos, pero también implementa un poco del paradigma funcional. Y yo puedo pasarle como parámetro a otra función, una función, para lo mismo que lo hicieron ustedes en el, en el ArrayList o el LinkedList. Porque en algún momento esta función, listener de Windows, cuando se lance el evento LOAD, va a tener que llamar ella adentro a esta función. ¿Qué hace AdvenListener? listener ¿Qué hace Windows tiene cargado un manejador de eventos en el LOAD, que cuando lance el evento LOAD, Acuérdense que los objetos lanzan dos cosas, excepciones y eventos. También lo tuvieron que haber visto en programación 2. Cuando lance el evento load, se va a ejecutar esto. Eso se llama, y es uno de los pilares de Javascript, asincronismo. Javascript es asincrónico. En algún momento, yo no sé cuándo, se va a cargar el navegador. En algún momento alguien va a hacer clic en un botón. En algún momento alguien va a presionar una tecla en una caja de texto. Eso es agregar un manejador de eventos. Es decir, cuando pase eso, ejecuta este código. ¿Sí? Más adelante les voy a mostrar gráficamente cómo, cómo lo resuelve eso un navegador. Bien. Entonces, yo lo que le estoy diciendo básicamente, cuando el window, la página, termine de cargar, que va a lanzar el evento el evento load, ejecuta esta función, esta función que voy a hacer acá. Entonces, Una acá... aclaración, Chris, que es un error que siempre, siempre, siempre, siempre tienen en el primer parcial, es que cuando hacen el window.adventListener, load, coma, y ahí atrás ponen el nombre de la función y le ponen los paréntesis. Sí, y para eso, aparente, eso. Bueno, pero, o sea, tengan mucho cuidado con eso porque se hace perder un montón de tiempo eh, y es una pavada, o sea, es simplemente la dirección de memoria. Eh, Tenga mucho cuidado con eso. Yo puedo hacer esto, chicos, en JavaScript, ¿eh? Yo puedo decir let eh, my function y acá decir my function es igual a function f1 console log, qué sé yo, sarasa. Yo puedo tener el cuerpo de una función y asignárselo a una variable, y después podría llamar esa, pedir que se ejecute esa función haciendo esto, o haciendo esto. De cualquiera de las dos maneras. Ese es el concepto de delegado. sí Yo puedo asignar el cuerpo de una función a una variable, o sea, esta variable puede guardar, ¿qué sería esto? La referencia de la función. Entonces esa variable guarda la referencia a la función. Es lo mismo que pasaba hoy. Le, le habíamos puesto el nombre a una a un parámetro, sin los paréntesis, poniéndole el nombre a una función, llamamos a la función. Por eso se llama función nombrada. O puedo hacer esto. O puedo directamente poner la función acá adentro. Y si la voy a poner acá adentro, no necesito ponerle un nombre. Puedo hacer esto. Function paréntesis, y eso se llama función anónima. ¿Por qué se llama función anónima? Porque no tiene nombre. Pero ya no necesito pasarle acá un nombre, porque directamente estoy pasando todo el desarrollo. Acuérdense que en una función, en la llamada de una función que estoy llamando a Edwin Listener, esto es el parámetro actual y Adven listener va a tener un parámetro formal. Entonces, como yo recién les mostré que a una variable le puedo asignar el desarrollo de una función, estoy haciendo esto acá. Estoy pasando el desarrollo como atributo formal, como parámetro formal eh, actual, porque lo estoy pasando en la llamada, y ese desarrollo se va a asignar al parámetro formal donde esté donde sea que esté el código de A de Ben Listener. Entonces puedo hacer eso. Y esto funciona exactamente igual. Fíjense que me sigue mostrando la referencia. Me sigue mostrando la referencia a la caja de texto. ¿Sí? Ese es un concepto que lo van a ver en muchos códigos. Acá, lo que estamos diciendo con todo esto. Es, en el momento que se termine de cargar la página, ¿sí? lo desplazo en el tiempo, realiza esta tarea. Eso le estoy diciendo al navegador. ¿Qué pasa? Van a ver en Javascript que nos manejamos con la sincronía, porque si no, a cada rato estaría bloqueada la página del navegador. La experiencia de usuario sería horrible porque si hay un montón de procesos bloqueantes que me estarían congelando la interacción con la ventana del navegador. Entonces, en Javascript hay mucho de asincronismo. Entre esas cosas, los eventos. Para resolver el asincronismo se utiliza lo que se llama callback, se utiliza lo que se llama promesas. ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, esto que antes lo hacía en el, directamente en el scope global, ahora lo tengo que meter acá adentro. Esto que está acá, lo tengo que meter acá. No la declaración de la variable, porque yo la quiero poder ver afuera. Esto... esto lo declaro arriba de todo, ¿sí? como variable global, entonces la declaración lo hago en el scope global, pero la asignación la hago dentro de esta función que va a ser llamada cuando, cuando cargue la página, va a ser llamada de manera asincrónica. Fíjense ahora, Línea 2. Ah, perdón. La declaro led porque no la puedo declarar const. Acá, esto era un ejemplo que quedó antes. Sí, porque si no, no lo podría asignar yo ahí porque ya la había declarada como const y no lo, había asignado, no lo había cargado con nada. Eso es lo que me estaba diciendo el navegador. Value of undefined. Está bien. Esto lo dejé fuera del scope global. Lo dejé en el scope global, por eso se ejecutó. Bien, ahora ya no tira el error, y ahora acá adentro yo podría poner el console.log y mostrar txt clave. y me lo muestra ahí en la consola ejecuto y me lo muestra ejecuto y me lo muestra esta manera de trabajar de trabajar con manejadores esperando a que se cargue la página fíjese todo lo que tuvimos que escribir para no tener que escribir esa esa, esa línea de script a, abajo del en la última línea del body una vez que se renderizó esa solución de tirarlo abajo es para ahorrarme esto. ¿Qué, qué dice, qué indica las buenas prácticas? Es que lo tenemos que hacer así. Pero, Norma, mucha gente, tengo que admitir que mucha gente lo resuelve directamente tirando todos los scripts abajo en el body. Yo les, yo les enseño las buenas prácticas. Después ustedes en su vida, y les enseño la diferencia. ¿Por qué funciona de una manera y por qué funciona de la otra manera? Después cada uno lo hace como quiere. En la cursada lo hacemos así, ¿sí? con las buenas prácticas, de la manera que, digamos, lo indica en las buenas prácticas. Ahora, un montón de gente termina tirando al fondo del, del body todos los scripts. ¿sí? Bien. Vamos a hacer esto, ahora lo hice con lo que se llama una función nombrada. Esto es una función nombrada, porque tiene nombre. Y necesita tener nombre porque yo la quiero invocar desde otro lado. Pero yo podría, en lugar de poner acá el nombre de la función, solamente el nombre de la función, y la función acá, fíjense que a esta función de asignar manejadores, que justamente le puse ese nombre porque lo, hace, lo que hace es asignar manejadores a los elementos de la página cuando la página haya sido cargada, no la voy a llamar desde otro lado. Esta función, en el único lugar que la voy a usar, es como manejador de eventos del evento LOA de la página. Entonces no tendría mucho sentido que la ponga aparte, usarlo como función nombrada. Tendría sentido que esta función estuviera acá adentro, estuviera como segundo parámetro. ¿Se entiende? Entonces, voy a hacer eso, voy a agarrar esta función, la saco de acá y la pongo acá. ¿Sí? Esperen que saco esto. Y la coloco ahí adentro a la función. Directamente. Pongo el desarrollo. Lo que le estoy diciendo a ADB Listener es que cuando se cargue la página, cuando Windows lance el evento load, ejecute esa función y le, le tiro la función directamente. Pasarle, la acción de pasarle una función como parámetro a otra función se llama callback. ¿Sí? Un callback, que si lo, lo van a ver en los libros, son muchas páginas españolas, es decir, de evolución de llamada, no es ni más ni menos que una demostración de asincronía. Porque yo no estoy pidiendo que se ejecute, le estoy dando el código a otra función que es la que va a, llam a terminar llamando a esa función. Adevelistener va a terminar llamando, pidiendo que se ejecute este código ¿cuándo? cuando se lance el evento, en algún momento. ¿Sí? Queda algo diferido en el tiempo. Si yo no lo hiciera, si yo no lo hiciera asincrónico, de esa manera, tendríamos que la, la página, imagínense una página pesada. Una página que tarda en pintarse. O para pintarse y mostrar fotos demora un tiempo hasta que descargue y renderiza. Quedaría todo bloqueado automáticamente. ¿Sí? Nada del JavaScript se ejecutaría hasta que la página no esté terminada. Yo acá podría tener, acá en, en, el, en el scope global, podría tener otro código que no se, no se detendría a esperar a que la página cargue para ejecutarse. Eso queda ahí. Corro a un costado la la asignación de manejadores y en ese código podría haber otro que se estaría ejecutando y eso de asignar manejadores lo haría cuando termine la página. Vamos a charlar bastante sobre eso porque es, es el ABC de Javascript. Se necesita entender eso para entender Javascript, para entender React, para entender Node.js, para entender Angular, para entender todo lo que tenga que ver con Javascript, cualquier framework de Javascript trabaja de manera síncrona. Y para los que venimos, yo que hice la misma carrera que ustedes, eh, y venimos de lenguaje, empezamos a aprender programación en lenguajes sincrónicos, entender esto es lo que más cuesta. Bien. Vamos a dar una vuelta de tuerca a esto. Eso es una función anónima. Ya, ya quedaron de modé las funciones anónimas, no van más. ¿Qué reemplaza la función anónima? Lo que se llama función de flecha gorda. Que no anima ni menos que ahorrarme la palabra function. Vamos a ver que tiene unos matices que se los voy explicando cuando llegue, cuando, cuando veamos el ejemplo que los necesitan. Pero esto mismo yo lo puedo escribir de esta manera. Le saco la palabra function, dejo los paréntesis, y acá pongo un igual y signo de mayor. Se le dice flecha gorda, porque una flecha sería un guión medio, signo de mayor, sí, que no existe eso como operador. Pero como hay un igual, se le dice, eso se le dice fat arrow function en inglés. ¿sí? Función de flecha gorda. ¿Qué pasa? Me ahorro de escribir la palabra function. Esto funciona exactamente igual, acuérdense que esto se está refrescando cada vez que yo refresco la página ¿sí? por eso lo voy haciendo pasar de un ejemplo al otro, porque si yo arranco con esto es mucho más inentendible que si primero les hago la función afuera, después les hago la función anónima, y después transformo esa función anónima en lo que se llama arrow function fíjense, esto es para que lo sepan nada más no es para programarlo acá pero, ya que estoy explicando funciones de flecha gorda, si yo tengo, ¿qué significa esto así? Leerlo así como está, significa, es el desarrollo de una función que recibe un parámetro E, por eso no tengo que encerrarlo entre paréntesis, y esta única línea de código, si tuviera más, tengo que poner las llaves de apertura y cierre del bloque de código, pero si hay una sola línea de código, lo pongo sin llaves y esto significa return. Es como si le hubiera puesto un return a esto. Y no tengo que poner punto y coma. Fíjense a lo que se puede resumir una función en Javascript. Esa ¿Sí? es una función de flecha gorda. En este caso, quedaría Así. ¿Sí? Con función de flecha gorda. Si lo quieren hacer, como en el primer ejemplo, donde teníamos el nombre de la función sin paréntesis, y la función estaba afuera, era una función con nombre, y la llamábamos. Si lo quieren hacer con la función function, la función anónima y adentro, o lo quieren hacer con función de flecha gorda, eso sí me tiene sin cuidado. Si me dice cómo se hace ahora, se hace así como, estoy, como la versión actual, lo que está quedando en pantalla. sí. Pero háganlo como lo entiendan. Mientras funcione, háganlo de cualquiera de las tres maneras. Ustedes mismos se van a empezar a dar cuenta de que por ahí lo arrancan como lo arranqué yo y después lo van terminando programando así. Así es como se estila programar hoy por hoy. Se utiliza función de flecha gorda en todos lados, en lo, como, como si fuera una función anónima, ¿sí? Bien, lo que voy a hacer al txt clave, le voy a agregar un manejador, un manejador al evento click, y lo que voy a decir es, y acá lo van a poder ver, lo voy a hacer con función de flecha gorda, ¿eh? donde en todos los eventos, todos los eventos, que ocurren, eh, que se lanzan, el evento lanza un objeto E. Ese objeto uno normalmente le pone E, pero es un, es un event object. Es un objeto que tiene datos acerca del objeto en sí. No es que es el emisor. El emisor es la propiedad target del objeto E. Tiene información, algunas propiedades, acerca del evento que se lanzó. No quería lanzar clic, ahora me esperen que, esperen que vuelvo a donde estaba. Estaba justo cuando hoy cuando hoy se colgó, estaba hablando de esto. De que cuando uno aprieta una tecla, ahí se producen tres, tres eh, eventos. Key down es mientras la tecla está bajando, pero todavía no llegó abajo. Key up es mientras ya apretamos y estamos soltando la tecla. Y keypress es cuando la tecla se presionó, ¿sí? Yo voy a usar el keyapp cada vez que suelte una tecla, ¿sí? Lo que quiero hacer, lo que quería hacer originalmente era mostrarles que lo que quiero programar es que cuando escriba en la caja de texto de la contraseña, yo quiero que me muestre eso que estoy escribiendo, que me lo muestre en el console load, sí. Eso mismo, si fuera, qué sé yo, eh, algún hacker, cuando ustedes se equivocan el nombre de un banco o lo que sea que quieran poner, automáticamente se puede ver en la consola o se puede mandar la información. ¿sí? O incluso ustedes la mandarían con el formulario y es muy fácil capturar, por más que en la caja de texto les pongan los numeritos o se podría escribir en un archivo, mandar a escribir en un txt en la misma máquina. ¿Sí? Fíjense, cada vez que se levante la tecla, ¿dentro de dónde? Dentro del txt clave, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a decir console.log. E.target E .target, es la emisión del evento. Target es quien lo produjo al evento. ¿Y qué quiero de eso? El value. Eso es lo que voy a mandar a imprimir por consola. Abre y cierra acá. Me quedo una llave ahí. ¿Y esto? ¿Sí? Fíjense, guardo los cambios. Acá, como reinicié la máquina, vuelvo a levantar el servidor. Y ahora acá, todo lo que yo escriba dentro de la caja de texto se va a ver en la consola. ¿sí? Cada vez que aprieto una tecla, aprieto la A, S, D, F, G, H, J, K, L, ¿Sí? Entonces, ¿qué vimos con esto? Esto es anecdótico, ¿no? Lo de la consola. ¿Qué vimos? Que para poder asignar eventos con el ADBENLISTENER, primero es a quién se lo quiero asignar, punto. Después, la, el método ADBENLISTENER. Y como primer parámetro, ponemos el evento y como segundo parámetro, el manejador del evento, que sería una función. Que puede ser el nombre de una función, que llama a otra a por su nombre, que podemos colocar directamente ahí el desarrollo, que sería una llamada una función anónima, o podemos poner eh, digamos la función lo más comprimida que se puede poner, que es una función de flecha gorda. ¿Sí? Incluso esto lo podría colocar así. ¿Sí? Y que... Para poder usar esta función en otro contexto, lo pongo acá afuera. Yo lo podría haber puesto acá adentro, txt clave. Pero si yo ahora acá afuera lo quiero usar para algo, txt clave, o otra función, lo tengo que declarar de manera global. ¿Sí? Bien. Volvamos al código. Puedo tener también, copio y pego esto, Podría tener un email, le cambio el name, le cambio el id, txt, email, y el input type, email. ¿Qué consigo con eso? ¿Esto es de, de HTML5? que si yo acá quiero enviar los datos, solamente con el hecho, si pongo algo, solamente con el hecho de, de haberlo colocado, me dice, esto normalmente hay que hacerlo con algo que se llama expresiones regulares, hay que programarlo con Javascript. La validación. La validación siempre igual se tiene que hacer en el backend. No se tiene que hacer solamente acá. ¿sí? Yo acá podría poner Juan. Acá cualquier cosa. Y acá, fíjense que si no pongo con el formato que tiene un email, me dice que no me lo envía. ¿sí? Me lo marca. Solamente con haber puesto... La palabra email. Pero yo podría ver, hacer esto. Elementos. Lo marco. Marco ese elemento. Lo tengo acá. Y acá tengo el input. Lo mismo de hoy. Vengo acá, editar. Digo que en vez de que sea un email, que sea de tipo texto. tiene que no me lo está dejando. No lo puedo hacer aquí. ¿Sí? Lo transformé en texto y me lo dejó enviar. Fíjense que acá arriba lo mandó igual. O sea que siempre, por más que acá pareciera que estamos pidiendo validaciones, siempre las validaciones se tienen que hacer en el backend porque son muy fáciles de saltar las validaciones en el frontend. Si sí, no, no nos ayuda para, como, como algún formateo, pero alguien con pocos conocimientos de, de frontend puede cambiar eso y puede saltar esa barrera. Fíjense que si yo pongo algo y quiero enviar, me dice, me está validando que no es un, que no es un email correcto, válido, pero si no pongo nada, me lo deja pasar. Fíjense que el email va vacío ahí en la URL. ¿Qué está pasando? Yo debería decir ahí que ese es un campo requerido. ¿Sí? Para que no me lo deje pasar vacío. Entonces acá, para decir que en un input yo quiero un campo requerido, tengo que poner required. ¿Sí? en todos los campos requeridos. Eso lo que va a hacer es que si yo lo quiero enviar en blanco, me dice que tengo que rellenar ese campo. Y si pongo algo, el, el hecho de que sea de tipo email, me va a tirar la otra validación que es que no tiene el formato. Recién cuando yo ponga, realmente es una validación muy básica, lo, que, lo único que está esperando es que tenga... Eh, que tenga un arroba ¿sí? en el medio, pero bueno, por lo menos no hicimos ningún, ninguna línea de código, solamente con poner email ya pasó. Otra etiqueta, sí hay un montón, voy a, voy a mostrar algunas nada más, después ustedes pueden averiguar el resto. Yo podría tener una etiqueta, eh, normalmente una edad, acuérdense que es un dato calculado, uno no manda la edad, manda la fecha de nacimiento y con la fecha de nacimiento y la fecha actual se calcula la edad, pero vamos a suponer que yo quiero, yo quiero usar un campo de tipo number. Esto lo que hace es que tenga las flechitas y que me permita poner valores. Yo le puedo poner un tope a esos valores, sí a través de una propiedad que es un mínimo después vamos a suponer que sea para un trabajo que tiene que estar entre 18 y 65 entonces pongo mínimo y máximo 65 y no aparece nada pero el primero que aparece es el 18 sí y si yo subo Estopea ahí en 65. Si yo quiero que aparezca algo, bueno, pongo acá un value igual a 18, por ejemplo. Entonces ya va a arrancar con 18. Y al haber puesto esos topes, si yo acá lo cambio y pongo 23, eh, 23 está bien, eh, pongo 15, Veré que como había puesto, tengo la, la restricción arriba o la saco o pongo algo ahí. Fíjense que me dice que el valor debe ser mayor o igual que 18. ¿sí? Solamente lo saca de las propiedades de ese input. Y si yo no quiero escribir, pongo read ONLY. Entonces directamente aparece, pero no me deja marcar ¿sí? los campos. Entonces eso necesita otra validación. ¿sí? No me deja setearlo porque es read y no puedo cambiarle el valor. Bien. Y si fuera required, le pondría required, etc. Esperen que le saco el otro para que no me joda. Si yo quiero empezar a agrupar estos eh, elementos, no dejarlos todos tirados, todos sueltos en una página, podría utilizar una etiqueta que se llama FieldSet. FieldSet es, si ustedes hicieron formularios en C Sharp, es lo que se llamaba GroupBox de C -Sharp, Y adentro de FieldSet puedo poner un legend y acá podría poner, por ejemplo, datos personales y vamos a suponer que pongo el nombre nada más ahí adentro del field set si, sí, el field set me arma el recuadrito ese el legend es lo que aparece ahí en la línea y yo puedo empezar a diagramar como en distintos bloques eh, sin necesidad de, de CSS, solamente con HTML diagramar los controles. También puedo tener voy a hacer un filter podría tener por ejemplo eh, deportes que practica alguien deportes y acá puedo colocar eh, checkbox. También es un input input type checkbox checkbox ahí. Ya o sea, la plantilla me pone el name y me pone el id y acá podría decir por ejemplo name eh, Bicicleta, el ID ChK bicicleta, y esto lo cerraría en un label for chk bicicleta. Y el label bicicleta. Sí, eso nos generaría dentro del field set, por ejemplo, bicicleta y ese campo, voy a poner dos más: uno que se llame nada a dar y otro que se llame, eh, ¿qué se llama? Si practica voley. Y lo que nos permite el checkbox es chequear o deschequear, y podemos chequear todos o ninguno. ¿Sí? Eso, si están chequeados, se van a transmitir como on en la URL. Todos dicen bicicleta porque en realidad hice copy paste y el name de este es nada y el name de bicicleta es pole si sí, no importa los ID no se mandan o se mandan y eso no importa lo que nosotros vamos a hacer es eh, que no ahora les voy a mostrar cómo hacemos como lo que vamos a hacer es procesar nosotros los datos del formulario y lo vamos a mandar a través de AJAX, porque si nosotros lo hiciéramos de esta manera, la petición sería sincrónica, o sea, nosotros mandaríamos al servidor eh, información, y el, y el servidor nos devolvería una página. ¿Sí? Nosotros haríamos un salto de página. Por ejemplo, nosotros podríamos tener este índice HTML y mandarle al servidor un formulario y el formulario, vamos a suponer una página PHP lo valida, y nos devuelve, o sea, nos logueamos y nos devuelve otra página. Entonces, en el navegador nosotros dejamos de, abandonamos la página donde estamos por la página procesada del servidor. Y eso no es asincrónico, eso directamente es bloqueante, porque vamos a tener que esperar, va a haber un pantallazo y va a haber una latencia hasta que va y vuelve. Y acuérdense que nosotros queremos hacer una single-page application. No queremos, no queremos movernos de la página donde estamos. Entonces, cuando se haga un envío de los datos del formulario, nosotros lo vamos a matar al evento submit, ¿sí? Ustedes también lo usaron, eh, lo deben haber usado en, program en programación 2 con un e handle igual a true, ¿sí? cuando querían cortar el manejador, Handler significa manejado, cuando se lanza un evento ustedes podían eh, interrumpir, cancelar el manejador por default, y ustedes redirigir ese, ese evento sin manejarlo de otra manera, y es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a cancelar el evento, el manejador, y lo vamos a trabajar nosotros. Entonces después, lo único que tenemos que leer de estos, de estos controles son, los values y, por ejemplo, de los checkbox como booleanos. Si el checkbox está checked o no está checked. ¿Sí? Y si está checked, podríamos tomar su value o no. Pero eso lo vamos a manejar nosotros. Si yo quiero, por default, que cuando una página se cargue, alguno de esos checkbox aparece tildado, aparezca chequeado, por ejemplo, nadar yo lo que puedo, lo que vamos a hacer en el checkbox de nadar poner checked sí entonces con eso conseguimos que ya aparezca tildado por default también tenemos yo podría tener otro field set con un legend que sea qué sé yo pareciera algo género Y acá poner dos radio button. Me voy a traer uno de estos. Para reutilizar acá. ¿Sí? La diferencia va a ser que el checker, que el input en vez de checkbox va a ser de tipo radio. Vamos a suponer que va a ser el name, va a ser sexo. Y esto va a ser rdo femenino, acá va a ser femenino, y esto va a ser RDO femenino, RDO femenino. La, lo que tenemos que tener en cuenta, con los radios, es que tienen que tener el mismo name. Ahora vamos a ver para qué, esperen que termine de modificar esto. Esto pasa lo mismo en... C Sharp. Ese C Sharp tiene que, tienen que pertenecer al mismo group box. Eh, Red femenino, masculino y acaba masculino. Para que tenga este comportamiento, masculino, femenino, femenino, masculino, fíjense que los radio button... La diferencia que tiene con los checkbox es que son mutuamente excluyentes. Cuando nosotros decidimos realizar un radio button, lo que queremos es que se pueda elegir una de las opciones disponibles. Y el hecho de tildar en una opción hace que me destilde la otra. En cambio los checkbox son independientes uno de otros. ¿sí? Yo los puedo tener chequeados en cualquier orden y no influye que esté chequeado uno con respecto al resto. En cambio de género sí. Este comportamiento lo conseguimos con el name. Si yo a este lo llamo sexo X y al otro sexo, fíjense que, espera que están chequeados, me quedo, los dos chequen. Sí. Chequeo uno, chequeo el otro porque tienen distinto name. Para que estén linkeados, tienen que tener el mismo name. ¿Sí? Y ahí están sin tildar. Bueno, tengo que ponerle alguno de los dos el checker. Fíjense, no voy a ahondar sobre eso, pero fíjense que yo empiezo a poner checker y aparece area checker. Y en un montón de propiedades les va a aparecer aria. Qué significa área es interesante para hacer una página pero no tenemos tiempo todo lo que tiene que ver área es para la gente que tiene dificultades por ejemplo para una página tiene que tener área y para por ejemplo los los, que, los ciegos eh, que manejan computadoras la parte de área les va diciendo los textos los los tooltips que van apareciendo las distintas características, entonces, llegado el caso que, que tiene foco, con área checker le diría a un lector de, de páginas web, lo mismo aparece mucho el, el, cuando pasan el mouse por algún lado, eh, o se maneja mucho con tab, les estaría diciendo, por ejemplo, el name, ingrese nombre, eh, todo lo que tenga que ver con área es para eso, ¿sí? Para, lo, lo, para un concepto que se llama accesibilidad. Bien. Voy a hacer un. Vamos a suponer con un label. Label por eh, CMB País. País. Está basurero. El combo box, ¿sí? Que estamos que veían en sellar, acá es el select. Yo le pongo igual, mi costumbre es poner CMB país por combo. País, le podemos poner sell, país, le voy a poner sel país. Y adentro del select van a ir Option. Tanto es Option como eh, elementos pueda elegir el usuario. Voy a poner Option por tres. Tab. Y los options nos aparece un value y el contenido de la etiqueta option. Yo el value lo podría poner el mismo value que el contenido o que el valor de la opción sea uno y que lo que le muestra el usuario sea otra cosa. Es consellar el selected item y el selected index. ¿sí? Una cosa es lo que yo muestro y una cosa es lo que yo le incorpora al sistema como valor. Yo podría poner, por ejemplo, 1, Argentina, o podría poner Argentina-Argentina, ¿sí? 2, Uruguay, 3, Brasil. ¿Sí? Y ahí me aparece, me aparece el desplegable. No linkeé a la etiqueta. Acá puse el país, pero acá en el select acá tendría que haber puesto el país. Y acá en el name el nombre de la variable país. Muy bien. Eso es un select. Yo podría tener lo que se llama option group acá adentro Podría tener option, group y agrupar un conjunto de opciones ahí adentro. Y acá podría poner, por ejemplo, América. Y hacer otro option group. Acá podría haber puesto Europa. Bueno, che, lo hago de memoria todo. Eh, cuatro. Cinco. Seis. Alemania. España. Italia. Y lo que nos aparece con el Option Group es para poder diferenciar distintos valores no son elegibles ni América ni Europa, fíjense que están en negrita y solamente podemos elegir alguno de los Options. Pero podemos organizar el código dentro de ese CL. Y lo que podemos hacer también es Acá. Si yo no quiero que aparezca Argentina y quiero que aparezca por default otro, bueno, por ejemplo quiero que aparezca Alemania. Acá dentro del Option podría poner Selected. Entonces por default me va a aparecer Alemania. ¿Sí? Yo puedo decir cualquier que se muestre ahí. Y también puedo ponerle al al select eh, el decorador múltiple y con eso lo que va a pasar es que me va a aparecer desplegado y con eso con el control yo puedo hacer una selección múltiple ¿sí? entonces si el select eh, es simple me devuelve su value y si es múltiple me va a devolver un array aunque sea uno solo el seleccionado, me va a devolver un array con uno, o me va a devolver un array con todos los values de, los, de las opciones seleccionadas. ¿Sí? Esto no es muy práctico, antes que hacer eso es preferible tener varios eh, checkboxes.